Buenas amigos y amigas de Grande Premio, soy Eric Aldug y en el vídeo de hoy vamos a tratar el equipo Alpine y un inicio de año un tanto complicado pero a la vez en la misma línea de los últimos años y es que hoy vamos a tratar el por qué Alpine no da este salto de, de competitividad al frente de la Fórmula 1 y por qué se mantiene siempre en esa parte alta de la tabla media de la Fórmula 1 así que comenzamos Pues como hemos comentado en la introducción, hoy toca hablar sobre el equipo Alpine y es que este año las cosas han empezado de una forma bastante similar a la de los años anteriores y sobre todo viendo como una estructura como Alpine, que estamos hablando de, de que tiene el, re, el respaldo del grupo Renault detrás, eh, incluso lo que viene a ser la estructura de Enston eh, lleva ya muchos años en la Fórmula 1, tiene mucha historia detrás incluso esos dos campeonatos en 2005 y 2006 de la mano de Fernando Alonso y el equipo Renault, una estructura grande, seguramente de las más potentes de la Fórmula 1 pero que sin embargo sigue sin atinar, sigue sin poner todo en su sitio para intentar conseguir ese salto de competitividad al frente de la Fórmula 1 Recientemente esta semana hemos visto pues eh, varias declaraciones de algunos de los integrantes de Alpine eh, de esta temporada y sobre todo destacó un titular que dio eh, Esteban Ocon y es que decía que se tenían que inspirar en Aston Martin. Alpine tiene que inspirarse en Aston Martin, un equipo eh, que seguramente viene un poco más de la nada que, que Alpine, que la estructura eh, de Silverstone que tiene Aston Martin era de las más pequeñas y de las más humildes de la Fórmula 1 temporadas atrás y que sin embargo le han dado la vuelta a toda esta situación, han preparado un proyecto serio y con la mente fijada en ser campeones del mundo, en saber que están trabajando ahora a lo mejor en una tabla media, que ahora mismo a lo mejor tienen unos problemas, pero que... El objetivo final es ser campeones del mundo y la seriedad que hay envolviendo el proyecto de, de Aston Martin en los últimos años no está en Alpine. Y no ha estado en los últimos años. Y prueba de ello es que esta temporada han empezado las cosas con un Aston Martin que venía de ser el séptimo el séptimo mejor equipo de la Fórmula 1, que venía incluso de una temporada 2022 bastante discreta, con resultados bastante lejos de, de lo esperado incluso, y que sin embargo eh, tenían al pin mucho más por delante. Sin embargo, este año todo ha cambiado, se han plantado dentro del top 3 de la Fórmula 1, incluso dejando atrás a Ferrari, que venía siendo uno de los equipos más fuertes en los últimos años, e incluso ya empezando a soñar con lograr victorias en la Fórmula 1, han hecho tres podios consecutivos y sin duda se han metido en una batalla que nadie se esperaba que se iban a meter, porque Alpine que lleva más años seguramente en la parte más alta de la tabla media, eh, seguramente eh, con una estructura más grande al, al menos en los últimos años y que no acaba de dar este impulso que sí que han dado otras marcas en algún momento, pues como Red Bull que ha tenido idas y venidas también en, en las últimas temporadas, han estado más abajo, más arriba, el caso de Ferrari que incluso tuvo una temporada pésima en 2020 pero ahora supo saber eh, remontar, en cambio Alpine siempre va un poco eh, como McLaren en estos últimos años, ¿no? eh, McLaren también podríamos situarla a la par de Alpine, en el sentido de que tienen una estructura fuerte, una estructura grande, mucho personal, pero a la vez no dan eso. ¿Por qué? Pues seguramente por la falta de una mentalidad campeona. Y es así. Eh, el principal problema, incluso podríamos decir, de Alpine, es su jefe de equipo, Otmar Sanznauer, que ha demostrado en varias ocasiones con sus declaraciones que no tiene una visión de ser campeón. Eh, mismo podemos coger unas declaraciones de este invierno de 2023, en el cual el, el jefe rumano decía que el objetivo de Alpine era mantener el cuarto puesto. Un cuarto puesto que ya han perdido y que seguramente van a perder con más que, que seguridad esta temporada, viendo el paso delante de Aston Martin. Pero es que no puedes en la Fórmula 1 pensar en... Va, ya he llegado al cuarto puesto en el mundial de constructores o soy el cuarto mejor equipo, me eh, voy a intentar mantener aquí, voy a intentar hacer las cosas para seguir estando en esta posición como un poco esa zona de confort, ¿no? de que me dice no estoy fatal como otros equipos, Puede ser eh, Williams, puede ser Haas, puede ser otros equipos eh, de tabla media para abajo, pero tampoco estoy tan, tan bien como Red Bull, Ferrari, Mercedes. Esa no es la mentalidad y no puede ser la mentalidad de un jefe de equipo de una formación como Alpine. Y es así, y ese pues, posiblemente es uno de los problemas que falla. Ahora tenemos una temporada por delante en la que Alpine... No tiene un mal coche, en Australia vimos que eh, podían plantarle cara incluso a, a los equipos de, de arriba con ayuda del DRS y unas características de un circuito bastante especiales. Obviamente siguen siendo seguramente el quinto equipo, bastante lejos de los cuatro primeros, pero sí que un poco con más energía que el resto de la tabla media. No obstante, ¿qué podemos esperar? Pues primero habrá que ver cómo Alpine sabe gestionar esa rivalidad o con Gasly. Eh, ya han tenido el primer enfrentamiento, no han querido dar culpables, una, una posición neutra que puede estar bien, pero a la vez puede ser el inicio de un descontrol dentro del equipo in, de forma interna, porque si siguen ocurriendo estos incidentes entre compañeros de equipo puede eh, que se les vaya de las manos y ya tengan un problema extra más allá de intentar remontar. Van a traer actualizaciones a las próximas carreras que esperan ganar, según eh, ellos mismos, pues unas seis décimas eh, respecto a, a los competidores, veremos si funcionan estas mejoras, veremos si pueden dar un pasito más adelante, pero la mentalidad debe ser, como ha dicho, con eh, seguir la, la, un poco el camino de Aston Martin, fijarse en que pueden ser campeones, que tienen las herramientas para ser campeón y si esto eh, lo pueden transformar en un coche competitivo y en una posición pues mucho mejor de la que tienen actualmente sí que van a dar ese salto arriba tienen las herramientas y pueden construirlas para poder luchar de tú a tú con Ferrari, de Mercedes, con Red Bull, con Aston Martin eh, no estamos hablando de un equipo privado, de un equipo pequeño, es Alpine, tiene el grupo Renault detrás, son motoristas, pueden estar ahí Solo les falta creérselo, eh, trabajar en ello y entonces los resultados poco a poco, obviamente, llegarán. Y a vosotros, ¿qué os parece esta situación de Alpine en 2023? ¿Creéis que llegarán algún día a luchar por las victorias y los podios en la Fórmula 1? ¿O sin embargo se mantendrán en esta posición de confort de la tabla media? Deja un comentario y os leemos.